Bueno, hoy nos hemos venido a un sitio un poco bastante alejado y bastante especial porque está como escondido así en las montañas, que es una antigua aldeprosería que se abandonó hace ya bastante tiempo. Y bueno, fuera de lo que fuera el abandono, este es un sitio también bastante mágico para mí porque fue como el primer sitio con el que yo empecé a conocer a gente con esto de los abandonos, ya que por aquel entonces, hace dos años más o menos, a través del Club Cela, pues conocí a Rafa, que es el que me suelo acompañar en cuando voy a las exploraciones y pues había un post que hablaba sobre este sitio y los dos nos interesamos bastante para ir a visitarlo y fijaros que han tenido que pasar casi dos años para que vengamos aquí y bueno nuestra pretensión es un poco explorarlo dormir aquí pasarlo bien y sobre todo documentar el sitio porque es bastante interesante y bueno como veis el sitio este es bastante grande que este era como el edificio principal que era el hospital que está ahí puesto y, como veis, está formado por un montón de edificios. Ah, no se puede estar aquí. Ah, vale, es que estamos por el sendero y hemos visto de repente ya que este... no se puede subir tampoco. No, Están los edificios que han hundido por ahí muchos. Nos han hecho aquí, venga a romper todo y. Han roto todo esto y no es por nada, sino que alguno. Que encima se le caiga, pues por, por ejemplo, como se ha caído lo de la cocina y que le pille a uno. Voy a tener que hablar con el ayuntamiento sí. para que pongan, por lo menos, que han quitado el cartel, otro prohibido. Dedicando no ha habido banda, ha ¿sí? habido de todo, ha habido un de bora. hemos cogido algunos. Ahora mismo lo utilizan los geos, decía, para formar a los nuevos. Y claro, No quieren que acabe a nadie. Esto no. no. era un pueblo. Y éramos 325 enfermos y 300 empleados. Esto era un pueblo. Aquí había quirófanos que han salvado vidas. Ahí, en los quirófanos, está todo desarmado, todo hospital. Y esto era un hospital que a lo mejor no, estaba, no había en Madrid, como este. Porque, no se sé si que la, la enfermedad de la es de la piel, sobre todo. Y, sí. injerto y todo hacían aquí barbaridades. Y ahora es pena, es una pena. Sí. Pero que es literal. Las mujeres estaban abajo. Antes era franco. Claro, claro, Entonces, sí. mujer había, que, había que separarla de los hombres, que eran malos, ¿no? Los matrimonios estaban ahí, y hombres y mujeres ya aquí revueltos. Bueno, que lo paséis bien bueno, y que seáis buenos. Muchísimas gracias. Bueno. gracias. gracias, gracias. gracias, gracias. Hemos dejado aquí todos nuestros enseres como comida y cosas voluminosas. Y vamos a hacer ahora una exploración un poco por fuera, todavía así muy ligera, simplemente para ver las cosas por fuera, y luego pues ya de que adentro un poco más la noche ya entraremos la razón por la que no querían que entráramos dentro porque es que mirad cómo está todo el techo son maderitas súper finas Apenas he entrado en el sitio porque este es el primer edificio de todos de los que vemos y ya me he quedado flipado de todas las cosas que hay o sea, esto es increíble Esto sería más o menos así O sea, es muy tocho esto Reconozco que es un poco tétrico lo que es venir a un hospital que está abandonado y sentir que estás en plan como que tú estás solo y solo escuchas silencio. Es como que de repente si pudieras cerrar los ojos y ver cómo este sitio en funcionamiento, o sea, es mágico. Vale, como veis esto está como bastante bastante revuelto que se supone que era la zona de rayos X. fijaros aquí todos los papeles que hay del sitio Os voy a decir que aunque yo esté caminando por aquí es súper peligroso porque como veis el techo de arriba está ya cediendo y justamente lo que acabo de hacer es subir una planta por lo que puede ser muy peligroso de que yo esté andando y algo se caiga abajo. Pero bueno, confiaré en que peso poco. La verdad es que no merece la pena continuar más para allá porque está que se cae y va a ser todo lo mismo. Voy a volver para atrás Estamos ahora mismo. Sala de televisión. Esto os digo de verdad que da mal rollo. Y para que yo diga eso... dejar la máquina de escribir. Estamos ahora mismo en el edificio principal que era como la zona de enfermería y bueno, esto es bastante tétrico venir aquí de noche sobre todo porque está todo súper vacío, súper en silencio pero bueno, vamos a ver porque puede ser interesante a ver si encontramos algo por aquí factura factura más Cojones, la cantidad de, de platos y vajilla que hay por aquí es increíble. Que era todo esto por aquí. Uf. Buah, mirad esta sala. Esto es con lo que los dentistas te ponen la masa en la boca para coger la forma de tu dentadura mira todas las que hay aquí Wow. mira que está esta silla es de las antiguas antiguas pero muy antigua A veces estoy más convencido de que este sitio es sin duda increíble y espectacular porque es como volver al pasado encontrarte cosas que ves muchas veces en las películas sobre todo porque son muchos edificios totalmente vacíos y es como si hubiera caído una bomba nuclear aquí y todo se hubiera quedado en el pasado, Uf, esto es increíble, pero también a la vez que increíble es bastante tétrico todas las cosas que puedes ver por aquí, cuánto dolor y sufrimiento pueden haber soportado estas paredes. A veces cuando haces una exploración hay que tener un cierto de respeto al lugar en el que estás y este es uno de ellos. Aquí, como esto veis, son diapositivas de la gente cuando estaba aquí enferma. Uf, fijaros. Ya ves que tétrico esto. Esto es la extremidad de una persona que sin duda se ha quedado sin pie. Literalmente es un muñón. A esto me refería yo cuando vine aquí la cantidad de sufrimiento que ha tenido que pasar la gente aquí para pasar esta enfermedad porque la lepra no es algo pasajero, o sea, no es algo que sea para tomárselo a risas, es algo muy serio y algo con la que se sufre mucho, un montón, es una enfermedad terrible y esta es el, como las consecuencias que yo puedo ver y el resultado de ver a todas estas personas que estaban aquí internas el sufrimiento que pudieron pasar para tener esta enfermedad. María me pide que le cure la herida del brazo porque se le ha levantado la costra y le sangra. Manolo pasea por el pasillo, le doy un almax después de la cama. Llama a, sus familias, llama a su familia, hermano. Le administro colirios a Pedro y Teresa. Estas son las intervenciones que han los enfermeros aquí, como veis, estaban por días y por día, por días y por mañana y tarde. una vez que sales a lo que es el campo no sé absolutamente nada está totalmente oscuro y simplemente escuches el ruido de los grillos que no sé si lo escucharéis pero bueno pues será a lo mejor interesante para hacer algunas fotillos así a las estrellas ya que muchas veces en madrid pues no tengo esa oportunidad debido a la contaminación lumínica pero bueno aún así estando lo que es en el campo Da mal rollete esto, eh. Okay.